Hola, soy Hans González, tengo 12 años y hoy aprenderemos la escala de re mayor. Empezaremos conociendo las notas de la escala, que son re, mi, fa, sol, la, si, do sostenido y re. Una vez aprendidas las notas, empezaremos a combinarlas con las figuras musicales. Por ejemplo, una negra y dos corcheas. O también semicorcheas, en este caso cuatro. Para finalizar, es importante saber la distribución del arco, que se divide en tres partes. Mitad superior, mitad inferior y mitad del arco. Ahora practicamos. Mitad inferior, mitad superior y mitad del arco. Gracias. No te olvides de dar me gusta y compartir. Recuerda que la práctica constante es indispensable para el dominio del instrumento. Nos vemos en el próximo video.